Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este espacio de curso virtual de investigación. A continuación, voy a darles algunas indicaciones generales del curso para que podamos eh, desarrollarlo de una mejor forma. La duración del curso es de seis semanas. En cada una de las semanas van a encontrar una una actividad que se propone y un material de apoyo que consiste en la, en la parte ya grabada, donde van a encontrar un video muy corto, información por medio de apoyo, apoyo visual, infografías y también van a encontrar una lectura. En todos los casos van a encontrar un material que es optativo, que podría servir para complementar y también el material que va a ser eh, tomado en cuenta en el desarrollo de las evaluaciones. Las actividades en un caso puede tratarse de una evaluación de múltiple respuesta, falso y verdadero, de completar alguna pequeña opción o eh, la entrega de una actividad muy puntual. Para la entrega de estas actividades existe algo que se llama la rúbrica. La rúbrica consiste en la definición de los criterios que van a ser tomados en cuenta para la evaluación de esa actividad. Adicional, el espacio cuenta con un momento de foro semanal de dudas donde podemos compartir aquellas dudas comunes que pueden servirle a otros estudiantes para llevar a cabo el curso. La aprobación del curso eh, se da de la siguiente forma. El curso tiene un total de 100 puntos y se aprueba con 65. Y la participación en al menos las seis actividades de las semanas. Adicional de las actividades de las semanas cuentan con la opción de la evaluación final, que tiene un total de 20 puntos, y la autoevaluación de 5 puntos. Esas dos últimas no constituyen... Actividades obligatorias, pero los puntos pueden ser importantes, pueden ser de utilidad en la aprobación del curso. Por eso se invita a desarrollar todas las actividades. La entrega de las actividades siempre vence el día domingo, pero se cuenta con una fecha adicional hasta el siguiente día con una penalización sobre los puntos entregados del 20%. Pero eso genera la posibilidad de que si se presenta alguna eventualidad, puedan hacer su entrega y esto no sea un impedimento para la aprobación del curso. Al final, la certificación se realiza por medio de la modalidad de insignia digital. La insignia digital consiste en una credencial, como su nombre lo indica, digital, que representa ese logro que han adquirido o esa competencia y es verificable en el tiempo. Las insignias digitales son seguras, no tienen riesgo de falsificación, a diferencia de los certificados en PDF. Son compatibles, además, para difusión en redes sociales como LinkedIn, Facebook o WhatsApp. Y contienen toda la información de la competencia certificada. Incluyen esos criterios de asignación y las etiquetas del logro. Algunos de los beneficios de participar en este curso virtual de investigación, es que con la participación y la realización de los tres módulos, eh, se, puede, se puede postular a convocatorias institucionales de jóvenes investigadores en convocatoria interna de proyectos de investigación. También puede ser parte del encuentros y eventos de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Colsi o encuentros de investigación con otras instituciones educativas. Pueden participar como representantes en medidas de investiga investigación ante los órganos colegiados de investigación institucional. Y además, eh, existe una modalidad de grado que es la pasantía de investigación, cuyo requisito adicional del proceso de pasantía es la aprobación de estos tres módulos. Les invitamos a eh, si tienen alguna duda, poderla realizar por los medios oficiales como el correo electrónico del docente a cargo o por medio de la opción mensajes de la plataforma o, la, o los foros de interacción. Sean bienvenidos a este espacio y esperamos en nombre de la Dirección de Investigaciones que sea de provecho para todos ustedes.